Durante la tarde de este miércoles 9 de septiembre, cerca de las 14 horas, se registró un incendio de una casa-habitación en el sector El Torreón de Peyúgue. Desde orilla de camino se podía observar cómo las llamas consumían la vivienda. Luego de algunos minutos se llegó hasta el lugar bomberos de Peyú, los que lograron controlar el siniestro que en todo caso deja cuantiosos daños para la familia que allí recibe. Sí. Sí. Ahí. No, ahí